Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Habéis visto este vídeo? Bueno, pues hoy me ha pasado a mí. Esta llanta la rompí corriendo la Hammond Bike. Se pegué un viaje y se me fisuró la llanta. Lo tenéis aquí en este vídeo. Pues hoy he ido a tubelizármela y ¡pum! Explosión. Una cosita, os comento Cuando veáis que tenéis el aro de carbono un poco fisurado Tened cuidado a la hora de tubilizarlo Porque me acaba de pegar una petada aquí Que es una cosa extraordinaria <risa> Me queda un poco gordo, sordo, sordo La rueda a tomar por saco Una rueda de carbono que vale una pasta Miau las ruedas de carbono tienen muchas ventajas. Son más ligeras, son más rígidas, son más cómodas. Eh, transmiten mejor la fuerza. Aceleras antes, frenas mucho mejor. Y además, ante golpes, yo las considero incluso también más fuertes que las ruedas de aluminio. Pero tienen una pega. Que si la rompes tienes que estar dispuesto a comprarte otra. Eh, llevaba con estas ruedas durante cuatro años. He hecho un montón de carreras. Me han ido estupendamente. La trasera la tengo impoluta, perfecta. Pero ha llegado el momento de cambiar y aprovechando la nueva, la nueva Thunder, eh, que es un bicicletón, tenemos que poner unas ruedas a la altura, entonces en cuanto las he reventado y aprovechando que mañana viene el gordo de rojo, pues ya ha llamado a mi amigo de no solo ruedas, tenemos en su página web un montón de ruedas de carbono y ruedas de aluminio, entonces en este caso Voy a pedir unas ruedas nuevas de Carbono de XC En su página web, no solo ruedas.es, puedes encontrar ruedas de montaña, de carretera, de gravel, de aluminio, de carbono En ruedas de carbono de montaña, tres opciones, las ruedas de X country las más ligeras y más finas Más resistentes, las All Mountain, las AM o las de enduro de 29 pulgadas y las puedes configurar con bujes de T Swiss tanto del modelo 240 como del 350. Hasta ahora yo llevaba ruedas las XC con el buje 350 pero vamos a dar un salto de calidad y desde su web podemos configurar las ruedas NSR XC 29 con el buje 240 con los radios los Sapin CX-Ray, que son un poquitín más caros, pero también la rueda es más ligera. Y luego puedes elegir el Ratchet. Ratchet de 36 o de 54. Vamos a meterle el Ratchet de 54. También se puede elegir el color de los vinilos, que me quedaré con los grises. Y los bujes, el micro spline para meterle un cassette mano de 12 velocidades. Aquí tienes todas las características de las ruedas, de las llantas, las personalizaciones. Se pueden cambiar las cabecillas, las pegatinas, los colores. Y mientras esperamos a que vengan las ruedas, ya he empezado con los primeros tuneos. Me he cambiado el cartucho de la horquilla. Era la Sid Select y le he puesto el cartucho Race Day. Joder, bucarelo. ¿Qué pasa? No te voy a caer en las pastillas traseras No, ahí está el cambio, no pasa nada mira, mira, mira, mira Bueno Ahí lo tenemos Este es el cartucho El SELE Y ya verás qué diferencia más brutal de peso Brutal Diferencia brutal de peso para una, un cartuchico que hace lo mismo Hace el bloqueo Ay, joder, no para de moverse A... Ah, su, su padre De 97 ¡Ay! Ah, Ole, 195 gramos Y esto se supone que hace exactamente lo mismo Ciento, Casi 110 109 gramos por una pieza que hace exactamente lo mismo. Esto sí que es un look gray. Esto para compensar el bocadillo, ¿eh? Del kilo. <risa> es que vergüenza, es que me da vergüenza a mí mismo, mi Kevin. Esto cumpleaños! Sí, hombre, sí. Nada. Happy birthday to you. <risa> eh, no se ha escapado ni una gota de aceite de lubricación, ¿eh? Es que sí, sí que se puede. Y además de eso, tengo preparado también un amortiguador, el Sid Lux, con el bloqueo manual para quitar el mando de bloqueo del manillar, que no me gusta llevar un mando de bloqueo en el manillar y una sierra colgando. Entonces le daré directamente con el mandico y estoy esperando a que me lleguen unos platos bien guapos, no sé si me llegarán, y le pondré este juego de bielas, las eh, RAM XX1, que son... Prácticamente iguales que las GX, pero las GX son de carbono macizo, sin embargo las XX1 son de carbono hueco. Así que poco a poco iré transformando mi nueva Thunder en una bicicleta de competición, gastándome un riñón. <risa> ya está, punto.